que es un certamen que ha arrojado algunos eh, espacios de oscuridad. Y le cito lo que dijo Leonel. En una mesa en Independencia, en Pedernales, que son tres gentes, ¿cómo, no ¿cómo se puede justificar que en una mesa hayan votado... Cuatro veces más que el promedio nacional. El promedio nacional de voto por mesa fue 242 personas. Ese fue el promedio por mesa. Entonces, ¿cómo es posible que me aparezcan a mí, mesa, precisamente en ese espacio de tiempo del 10% faltante, que me digan a mí... Que aparecen mesas con votantes ¿Y el de 800 y pico de Y personas. no solo eso, sino que esas mesas donde se produce esa, esa, esa alteración, vota completamente diferente a lo que ha sido... La tendencia. La tendencia Ajá, nacional Es lo que digo. Es lo que digo. Como si fuera de otro país. Pero señores, aquí hubo que lugares. que yo digo, que la tendencia nacional Ajá. es diferente. Pero aquí correcto, hubo lugares, señores tenemos que entender esto. Aquí hubo lugares donde tú ibas a votar y no había nadie. Y había lugares que para tú poder votar había una fila extraordinaria. Que incluso sí. a las 4 de la tarde hubo que entrarlo a todos. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí, pero no sí, habían 800 sí, gente sí. a las 4 de la tarde bueno, para no votar. Yo estuve. Bien, yo estuve bien, un, es que no pueden. Yo puedo explicar Vamos a escuchar a una explicación científica? Yo estuve eso. en un colegio sí, electoral sí, sí. donde el sí. día entero era una fila. La mesa interminable. De los barrios, se Yo, yo, no yo puedo explicar hora, hora. eso. Vamos a ver, vamos a ver. Que en otra parte del país no sucedió eso. Pues, <risa> Simple. No sucedió. Yo, yo voté a las cinco y media de la tarde. Ah. ¿Por qué? La puerta se cerró, todos los que estábamos adentro votaban, pero en esos recintos habían diferentes mesas. ¿Y a qué hora terminó? ¿A qué hora terminó? Y habían diferentes recintos. Ese recinto, correcto, ese si, recinto si terminó como a las seis de la tarde. Oye, okay. De votar. Eh, eh, sí, ¿sí? De pero votar. eso no eso no fue una justificación para que aparecieran ahí 800 o 900 personas votando. Aparecieron los mismos, la misma 500, cantidad. cantidad promedio, porque es una tendencia, eso no cambia. ¿Y el cálculo que lo hacía? Lo, lo fuerte es que faltando un 10% sucedan esas cosas, que salga totalmente de la secuencia que se está dando en todo el proceso. ¿Y por qué no pasó en otro punto del país? ¿Por qué no me lo mencionan aquí, o en Santiago, o en la misma capital? Tuvo que ser en el sur, qué casualidad de la vida. Hay un cálculo Entonces, que no, para es que nos explique un poquito en eso. Bueno, pero el, en, el en el distrito ganó Leonel. Y aquí, en la provincia de la ganó Leonel. Eh, en los datos que Leonel ofrecía, que yo entiendo que son pruebas, que Yerjan no las reconoce, eh, del cálculo por horas que él hacía... Sí. Que no, para porque, que ese, esa, porque eso, él está calculando de eso, 8 a 4. No, no, no, de, no. Do, es, que, es que tú lo puedes calcular fácil. De 8 a 4. En una hora, si duran un minuto, pueden votar 60 personas. En una mm -hmm. hora. Con tú. Y eso nunca va a suceder así. Entonces, porque siempre no, hay, no, hay... 800 no, ah, por... Eh. Entonces, cuando tú divides las 800 o las 900, te van a dar a ti demasiada persona por hora. Eso te van a dar que pues, se necesita 13 horas. 13 horas. Con una eficiencia de que no haya error, de que el presidente no se pare, que el presidente no coma, que aquel nada, no haga nada, nada, que, nada. Que, que nada se altere. Y Entonces que, que nadie vaya línea, ni siquiera que al baño. Todo el mundo no. Esté en línea y unificado. De, de, de, de, de no. de tron, ni los japoneses lo, lo hacen con no. esa disciplina. No, no Que tú Entonces, que pase, pase. pase. Sí. O sea, es Oye, Óyeme, Carolina, cada ah. episodio se marca con el tiempo. Claro. Una fila, un prueba? registro, una, prueba? una persona que va y se para a esperar que el otro emita... Su, su, su voto, ¿verdad? Claro. Que doble el papelito, que lo ponga, sí, luego claro. pasa otra vez en el presidente, escanean la cédula. Todo ese proceso tiene un tiempo requerido. Claro. Sí, sí. Entonces, Señor, y a no ese tiempo pasar. hay que agregarle el hecho de que tú llegas, saluda, a lo claro. mejor el presidente es tu amigo, lo saluda, le pregunta, Sí, pero matemáticamente todo es, pero es imposible. Pero es pensar. importante decir que no nos podemos circunscribir a de 8 a 4, porque a las 4 se cerraron los colegios electorales no. y la gente. Sí, pero instauró. no iban a durar hasta las 2 de la ah, mañana no, votando. No, no, no, no. Bueno, pero que eso Depende de la no, cantidad no, ya, de gente. Ya, es que es sí. imposible. Amado, le pueden poner de 8 a 4, le pueden sí, poner de 8 a 10, no da, le pueden poner no de, no 10 de 10 de la mañana a 10 de la tarde. Es que no da. Pues es que es. es imposible. Con bueno. toda la eficiencia del mundo, no para votar esa cantidad de electores que ejercieron el derecho al voto, entre comillas, en esas eh, comunidades sí. del sur, se necesitan 13 horas. Tenemos una llamadita ahí? Eso claro. es fácil de calcular. Claro que sí de mañana